Bueno, y hablando, señores, hablando de, de pelote, de béisbol, ustedes saben que eh, hay un señor que se ha hecho famoso, se ha hecho viral, Bastante que de Liceo. la del Licey que le han puesto. <risa> este señor, yo no sé quién fue el que le dio mi nombre, como yo en, en la página mía y siempre en las redes vivimos. Tú sabes, yo le respondo los fanáticos, etcétera, y, y, y esto, ustedes los lo guiños, son los que más, los que no, más lo están a uno. No, no, no sé de eso. Bueno, pues entonces parece que alguien allá en la ciudad capital, eh, hoy estuve él en el hecho muy dos y ese señor manda mi saludo, yo no sé yo no sé para qué, porque yo señor, a mí no me interesa que usted. Señor, a mí no me interesa que usted me mande saludos, mi mano. No, pero yo soy, vamos yo, a ver, yo los saludo porque. Eh, adelante. Eh, ve, eh, vamos a ver. Buenas tardes, amable. Un saludo, un saludo grande a la familia de Hanna. Amable, no te quille. La final son el 16 años. No te quille. 16 años. Mire, mi hermano, óigame. Ah, Puncha aquí en corto, eh, Luis. ¡Ay, ay, ay! Óigame algo, señor Acércalo, acércalo. Señor Sacuesal. ¡Arrecia! Mire, hermano. Yo no lo conozco a usted. Usted no me conocía a mí. Su saludo, resérveselo lo primero. Y segundo, la leña está aquí en San Francisco de Macorís. Gigante campeón. Usted no va para ningún lado. Sí, Entiéndalo eso. Sí, míralo, míralo, es más, exactamente. Y aquí tengo un amigo mío rico que Arrecia. se encuentra ahí. Me dice a mí él responsablemente y mañana vamos, vamos a traer dinero yo con usted, si usted quiere, apuesto 100 mil pesos ¡Ahí! 100 mil pesos, así es mi hermano ¡Escucha! Así es mi hermano Óigame bien 100 mil pesos Que mi hermano aquí me lo da, claro está Si me, si me lo da, porque si no me lo da, estoy, estoy feo la Águila es si, pa, si pasó Le Si Ajá. pasó la águila yo pedí Ah, ok, oye mi hermano mío Pero 100 es, mil pesos si usted, si usted está seguro de que al final es Águila y Licei 100 mil pesos, pues conmigo, señor. Sacue ah. sal. Yo quiero saber qué buscaba este hombre que te saludó a ti ayer en, en el estadio Piquella. <risa> vestido de amarillo. <risa> dañando la imagen. Yo creo que hasta los pinches se desconcentraban. <risa> vestido de amarillo, este, este hombre. ¿Eh? Ese señor, mi hermano. Pero oye, oye, bien. Ya como la, oye, bien, lo, lo mismo a Guiñoño le han apodado la saco de sal. La sal, sal, de la, sal, sal la sal. El torito lo mandó, lo mandó a Noya al estadio para poder ganar. Pero claro. Usted bueno. decir que, que me saludo. Ya sabe. 100 mil pesos. Sal saco sal, sacue sal. Ver, 100 mil pesos aquí por mi hermano aquí el pinto ¿verdad? que un hombre que tiene su paleta, de peso. yo no, yo no, no tengo ni uno hermano confío en usted ah, dale, dale, dale, dale. bueno 100 mil yo a los gigantes y usted saco sal a la sal de la sal